¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Cuentos Dulces con la Biblioteca Pública de San Francisco. Yo soy Lisette, tu bibliotecaria. Estoy tan contenta, encantada, de hecho, de estar aquí contigo hoy. Y quiero saber si estás bien, todo bien contigo, conmigo sí. Estarás ahí en casa, me imagino, viendo este video. Y pensando, quizás estés pensando en, en, en jugar, o a lo mejor estás pensando en, en almorzar, o quizás estés pensando de que, que cuándo vamos a empezar a leer. Y de hecho, para eso estamos aquí hoy, para leer, cantar y divertirnos todos juntos. ¿no? Eh, de hecho, les recomiendo a, a la mamá, al papá, a los abuelos, a todos los adultos que estén eh, y sintonizando con, con nosotros hoy, que un consejo para ayudar a los niños a prepararse para leer es de cantar, jugar, leer todos los días, 15 minutos. Todos los días, 15 minutos. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a decir buenos días, ¿no? Buenos días. Hay que saludarse, sobre todo, para empezar. Vamos a cantar. Buenos días. ¿Conoces la canción? Sí. Bueno, canta conmigo. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y usted, ¿cómo está? Cantamos otra vez, pero un poquito más rápido. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y usted, ¿cómo está? Bueno, espero que todo el mundo esté muy muy bien ahora que ya estamos cantando un poquito eh, pues después de cantar vamos a leer no tengo este libro aquí un libro eh, muy hermoso un libro que quiero compartir contigo se trata de lucero ese es el título del libro y la autora es yuji morales también ella se encargó de hacer las ilustraciones Vas a ver, aquí tenemos un cerv una cervatilla, ¿no? Un cervito pequeñito, o un venado. Quizás ese animal lo conozcas tú como un venado. Bueno, ¿de qué se trata ese libro? Un libro muy hermoso, como, como te dije. Vamos a ver, vamos a descubrirlo junto. ¿Qué vemos aquí? Tienen, esas son como unas uh, estrellas, ¿no? Tienen forma de estrellas Esto, estos dibujos que hay aquí que de hecho me parece que no son dibujos pero que están hechos bordados, ¿no? En tela. Qué interesante, ¿no? Vamos a leer este libro con permiso de Neil Porter Books, Holiday House, distribuidos por Penguin Random House. Muchas gracias Penguin Random House. Lucero de Yuji Morales. Estás despierta, mi amor. Toma aire. Respira, hermosa criatura. ¿Quién es la hermosa criatura? ¿Es el venadito? ¿El cervo que ves aquí? ¿Tú piensas que está muy lindo? Porque yo sí. Yo lo encuentro sí. Muy, muy lindo. Estás viva. Eres un lucero en nuestros corazones. ¿Quién le dice eso a la cervita? Se lo dice mamá, ¿no? ¿Mamá te quiere a ti? Sí, mucho. ¡Mira! Hay cosas que puedes ver. Otras las debes buscar o encontrar. Ya ves aquí. Ella está mirando, ¿no? Buscando a ver qué encuentra. Y alrededor de ella, ¿qué ves? ¿Qué ves aquí? ¿Ves nopales, ¿no? Y ves que es esto, es un escarabajo o quizás es una abejita. Y aquí, un zum, zum. Por eso buscas, por eso buscamos juntos estás lista cosita pequeña vámonos nos vamos para dónde van qué piensas tú aquí ves en familia la mamá con su hijita no y por dónde van van por el desierto no aquí ves pasando siempre hacia adelante no solas ellas pero también hay otros animales, ¿te das cuenta? Aquí tenemos un tipo de mariposa y aquí tenemos un pájaro. Un pájaro también está cruzando el, el desierto. ¡Vámonos! ¡Ay no! ¿Qué es eso? Mira y escucha. estate alerta! ¿Qué ha pasado? Que todo el mundo está mirando hacia atrás. Iban hacia allá y ahora están mirando hacia atrás. ¿Pasará algo? ¿Qué piensas? Corazoncito tembloroso. Toma aire despacito y suéltalo poco a poco. No llames la atención. Te queremos a salvo. Te amo mucho. ¿Ya ves aquí? ¿Qué dice mamá? Mamá dice... Chiquitita, mi chiquitita, mi chiquita, te quiero mucho, te amo, y te queremos a salvo. Donde quiera que estés, eres un lucero en nuestros corazones. Ahora ya estás solita, me da mucha lástima. Y si sientes miedo y empiezas a sufrir, no te lo guardes, crítalo Que el mundo sepa lo que sientes. Si no te sientes bien, tú se lo dices a alguien. Que el mundo sepa lo que sientes tú. No. Ya ves aquí, no. ¿Qué ha pasado? Hay como una, una cerca, una pared. Aquí se tienen que detener todos, no solo ella, sino también este animal, estos pajaritos, hasta la araña, estos otros animalitos. Aquí tienes otra mamá, otro hijito. Todo el mundo se tiene que detener a causa de esa cerca. ¡No! ¡No! La tierra susurra tu historia. Aquí estamos para protegerte. Escucha, escucha. No estás sola. Estás acompañada. Tú no estás sola. Ya ves, aquí tenemos todo otro tipo de animales de la noche. Por en la noche también salen un tipo de mariposa, ¿no? Y aquí ves que viene lluvia, hasta en el desierto viene la lluvia, a veces por la noche. ¿Y qué tipo de animal es este? Es un murciélago, ¿no? Y aquí vemos unos cuantos murciélagos. ¿La están acompañando a ella? ¿Sí? Un poquito. A veces el silencio te cuenta secretos. A veces el silencio por la noche te dice cosas que debes conocer, ¿no? Aquí la ves a ella, está lloviendo, es una noche, se está refrescando todo, todo tipo de plantas con flores, Muchos animales. Aquí ves a otra mamá protegiendo a su hijito. Y aquí ves a los luceros en toda la distancia. Ella no está sola. Y tú imaginas una nueva historia. Tú imaginas algo muy lindo, ¿no? Ves que todo aquí ha florecido después que cayó la lluvia. Tú imaginas el mundo más hermoso. ¿Qué sucedió aquí? ¿Está la cerva? ¿La cervita? Está una niña. ¿Piensas tú que esta niña se puede imaginar el mundo hermoso que ves aquí en este libro en las páginas de este libro quizás esa niña pueda ser tú no después de todo este libro tiene una autora mexicana no que se llama yuji ella pintó todo esto muy hermoso eres un lucero en nuestros corazones te queremos muchísimo. ¿Qué pensás ¿Piensas que es un libro un poquito más tranquilo, no? O sea que muy bello, con unos retratos muy poderosos, con muchos colores, lleno de colores, no? Y se trata sobre la historia de las familias, ¿no? Y a mí, yo lo encuentro que me, me conmueve mucho. El libro me hace sentir primero un poco asustada, ¿no? Así son los libros. De, hay veces que uno se asusta cuando lee un libro. Pero después de todo, cuando termino el libro, siento que tengo mucha, mucha esperanza, sobre todo. Hablando de esperanza, a mí nada me da más alegría que cantar. O sea que cuando canto me siento alegre y también siento que el mundo puede ser un mundo muy, muy lindo, un mundo mejor. O sea que te invito ahora a que vayas a cantar conmigo una canción que quizás conozcas. Se llama Al Tambor y hoy la vamos a cantar como si estuviéramos cantando de una mamá a un niño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 al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Un poquito más rápido, ¿no? Hijita, oh hijita, hijita, niña mía. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Y también se lo podemos cantar a un niño, ¿cómo no? Hijito, oh hijito. Hijito, niño mío, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Y con eso nos vamos a despedir, pero no antes, sin sí recordarles a ustedes todos en familia que pueden venir a la biblioteca a recoger sus tarjetas para que puedan pedir todos estos libros y muchos más en préstamo y llevárselos a casa. También pueden descargar libros electrónicos, películas y todo tipo de recursos de la biblioteca. Ahora vamos a despedirnos con una cancioncita, ¿no? Vamos a decir adiós. Un poquito rapidito, ¿no? Adiós, adiós, adiós a todo el mundo. Adiós, adiós, adiós hasta mañana. Bye-bye.